Buenas mi amigo de YouTube, hoy les traigo un video tutorial rápido, sencillo, conciso y preciso de cómo convertir mis carpetas de Windows que están de esta manera por default a ponerlos de una manera más agradable como esta ya sea si tú tienes películas, folletos, álbumes de fotos y lo quieres ver de una manera diferente te gusta personalizar podemos utilizar este video tutorial rápido y sencillo ok, comencemos lo primero que vamos a hacer es buscar la imagen que queremos para nuestra carpeta en este caso yo estoy con las películas, por eso le traje este claro ejemplo yo quiero Terminator la última película de Terminator quiero verla bien lo que voy a hacer es que voy a copiar el nombre y lo voy a buscar en Google directamente pero pongo DVD ok, porque vamos a buscar imagen vamos a poner imagen y aquí nos aparecen todas las imágenes que salen de esa película, por lo menos yo siempre agarro la primera opción, porque siempre es la que sale directamente de Amazon, o ya sea otra página que venda películas, esta es la portada que yo utilizo, lo que voy a hacer es clic derecho, guardar imagen como, ya ustedes saben esto es algo rápido, se guarda, allá la tengo en la carpeta de destino donde está la misma película, la guardo, Lista, una vez guardada me voy a mi carpeta, aquí la ven Pero todavía no la puedo poner acá Necesito hacer una conversión de imagen, ya que esta imagen está en archivo JPG Y Windows, para los iconos, tiene que ser un archivo ICO Como les muestro Este archivo es JPG Lo que vamos a hacer es lo siguiente Nos vamos a ir a nuestra página web Cerramos aquí Y nos vamos a ir a esta página Se la voy a dejar en la descripción del video Aquí simplemente lo que hacemos es que abrimos la imagen ya descargada, que es esta. Ponemos a abrir, ya cargó y la vamos a convertir en archivo ICO, como muestra acá. Esta página es multifacética, tiene varias formas de convertirla como tú lo quieras, hasta PDF tiene. Pero nosotros necesitamos el ICO. Ponemos a descargar archivo convertido, esperamos un ratito y va a salir la descarga. Listo, ahí descargó. Ahora nos vamos a nuestra carpeta. Yo la tengo por default en descarga. Aquí está la imagen. Ya esta imagen, como ven, está convertida en archivo ICO. Ya la podemos utilizar. Lo que voy a hacer es que, están mis películas aquí. La imagen que había descargado JPG la voy a eliminar y voy a utilizar esta, la de archivo ICO, para que no haya errores. Yo la quiero convertir en esta carpeta, así que yo la meto dentro de la carpeta porque es la que vamos a utilizar. Una vez ahí, es lo siguiente que vamos a hacer es esto: clic derecho sobre la carpeta, propiedades, personalizar, cambiar icono, examinar y buscamos el destino donde guardamos la imagen. Como ven aquí no encuentra nada porque él no va a aceptar, Windows no va a aceptar ningún tipo de archivo que no sea icono. Si yo pongo todos los archivos sí lo va a aceptar pero va a dar un error a la hora de, de cargar el archivo así que lo dejamos en archivo icono y nos vamos a la película que queremos Terminator Como ven me sale de una vez el archivo Pongo abrir, aceptar, aplicar, aceptar Ahí quedó Como ven si lo ponemos más grande ahí salen las películas De una manera más agradable a la vista y si tú le prestas la computadora a alguien, a tus familiares, a tus hermanos, a tus hermanas, y cuando van a buscar películas, les es más fácil encontrarla y es más llamativo. Tú ves Terminator, Night School, otra película que tengo. Y se de una manera más agradable. Bueno, mi gente, eso fue todo por el video rápido, conciso y preciso de cómo convertirlas. Así que, cualquier sugerencia o pregunta, me la puedes dejar en la descripción del video en comentarios. ¿Ok? Saludos.